¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos de los de las apps a tu canal tutorial El canal que te trae las mejores aplicaciones Las aplicaciones que están en tendencia Por eso mis amigos en esta ocasión te traigo WhatsApp estilo iPhone 8.95F Recién sacadito la última actualización para que no te pida esa actualización, ese antiguo WhatsApp estilo iPhone. Ya te la traigo, mis amigos. Ya sabes, antes de empezar, es de suma importancia que te suscribas al canal, ya que nos motivas a entregarte la mejor información en aplicaciones. Empecemos. Ok amigos, ya sabéis que el linda descarga, te dejo aquí abajo en la descripción del video para que te descargues Whatsapp de estilo iPhone 8.25F, la última duración. Mis amigos, aquí abajo está en la descripción del video para que te descargues fácil y rápido Mis amigos, si ven que estoy aquí en mi Whatsapp estilo iPhone El cual anteriormente salió aquí un, un pequeño mensaje donde decía que actualizaremos el whatsapp bueno mis amigos ya llegó la hora de entregarte esta actualización. aquí te la traigo fresquecita para que te la descargues totalmente gratis de base bajito en la descripción del video, es en el link de, de que se encuentra ahí te tiene otra página y ya puedas descargar mis amigos si ven está muy genial todo está corriendo perfectamente aquí los ajustes está todo perfectamente Vamos aquí lo que es preferencia y aquí la privacidad y seguridad todo está funcionando de maravillas puedes usar todas estas opciones como con el última vez oculta de el estado, en el estado todo funciona correctamente hasta lo bloquear tu whatsapp funcionará correctamente mis amigos hay o sea, como un, con un patrón, con un pin ya eso es de su división mis amigos cambia el fondo del, del bloqueo así está, está funcionando correctamente mis amiguitos puede configurar todo lo que usted quiera, como ya sea la universal, aquí hay muchas configuraciones para usted puede usarlo, como los colores, que puede el estilo de apariencia, que está aquí los emojis, los cuales están, están funcionando todos correctamente, ya sea en estilo iPhone, en ONG, en Facebook, en, en de Facebook, de Facebook, de fuente, la usar, todas estas que están aquí están usando, están utilizando correctamente, mis amigos. Aquí esto, esto es un, un un video como de resumen un video aquí relámpago mis amiguitos, cambié con de notificación esto ustedes lo conocen ya con su, es con su versión anterior ya ustedes me imagino que han chequeado todo esto, si ven todo está funcionando correctamente, eso lo traigo para que no esté saliendo ese pequeño, ese pequeño mensaje que sale ahí que es un poco fastidioso, dice actualizar y cada vez que entras actualizar y esto es muy fastidioso y, y si entras dirija una Ahí al navegador, es muy fastidioso Aquí te la traigo totalmente gratis, rápido mis amiguitos Hemos llegado al final del video Ya sabes, suscríbete al canal y dale a la campanita Y danos un me gusta y un comentario Aquí abajito mis amigos Ya sabes, chao